de un colibrí. Monigotes mal pintados. Te oprimo, predilecto. Me anclaste a esta roca y cebaste a un águila con mi hígado. ¡Por amor! ¡Ah, ya! ¿Quieres mi ayuda? Tifón está libre. Ya luchaste junto a sus socios, los titanes. ¿No harías que desista? No es tan sencillo. Ha logrado incluso bloquear mi clarividencia. No alcanzo a verlo. Vamos. Dispara. ¡No puedo! ¡Me quitó el rayo! ¡Me quitó todo! ¡También a los demás dioses! Acude a los mortales. ¡Tampoco! ...convirtió en piedra a esos parásitos mezquinos y alelados. Un parásito mezquino va a salvar tus regias nalgas. Las mantengo a salvo con sentadillas cada mañana. Los mortales fueron, son y serán un error. ¿Quieres que apostemos? Si gano yo, el pecado de robar el fuego para ellos se tornará en bendición. ¿Encuentras injusto el castigo? Es un poco... Uh, ...extremo. ¿Hay trato? Si ganas, pondré fin a tu pena y serás libre. Pero, si gano yo, me ayudarás a detener a Tifón, cueste lo que cueste. Muy bien. ¡Que la historia de Fénix sea mi redención! ¡Oh, no! ¡Otra de tus historias! ¿Cuánto crees que vas a...? El cuento empieza en el mar. Con unos soldados que volvían de una guerra lejana en barco. Una tormenta empañó de pronto su victoria. El mar batía y se agitaba. ¡El barco a punto de zozobrar! La línea del horizonte, poco a poco, desaparecía. Las altas crestas de las olas se desplomaban en valles profundos como el Tártaro. Menudo panorama que pintas. ¿Tengo un don? El caso es que el barco no pudo resistir. El sol se alzaba sobre los escasos supervivientes. Entre ellos, un alma intrépida y de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una es Espera, no me digas que... Un pelo... ...como las cascadas de los acantilados de Santorini. Llameante. Así, llameante. Una cara... Cijas. Espesas como un narciso... Finas como tántalo. La tormenta... Arriba. Debo despertar. ¡La Tormenta! ¡Arriba! ¡Debo despertar! Ahí. Puedo verla con nitidez entre ellos, un alma intrépida de rango humilde, que soñaba con batallas sin haber conocido una refriega. La narradora de gestas, nunca la protagonista. Fénix. ¿Qué nombre? Fénix. Es el sonido que haría un pájaro bobo al entrar en combustión. Una idea peregrina por otro lado, aunque a lo mejor me la apunto para luego. Varada en una orilla ignota, Fénix despertó. Solo saldré de esta playa escalando el acantilado. Fénix pudo ver al Capitán y a otros soldados a lo lejos. Sería cosa de la luz, pero le pareció que hacían señas para que fuesen su dirección. ¡Fénix! ¡Otra vez! No eres tu hermano Ligiron, pero haré de ti a alguien de provecho. Sujétame el escudo, y que no se te caiga esta vez. No te había visto. No les hagas caso. Tienen envidia, y es que no todo el mundo puede tener un hermano como el tuyo. ¡Lótagos! ¡Lótagos! ¿Puedes oírme? Estás helado. ¡Qué magia es esta! Ligiron... ¿Dónde estás, hermano? Sola y desarmada, Fénix era vulnerable. Debo mantener la calma y recordar mi entrenamiento. La espada de mi... ¡Hermano! ¡No! Siempre has sido mi héroe, mi estrella del norte, yo te traeré de vuelta, lo juro. Fénix no había sostenido antes la espada consagrada, una recompensa de Aquiles al valor en combate. La notó equilibrada en sus manos, como forjada a medida. Con que la espada de Aquiles, su hermano sería un excelente guerrero. ¿Qué te pasa en la voz? A mí nunca me dio su espada, ahí lo dejo. Fénix levantó la mirada, no estaba sola. ¡Los dioses! ¡Atrás! La espada estaba lista para su primer combate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Fénix empezó a recordar su entrenamiento lentamente. De allí arriba podré ver todo el terreno Es la estatua de Hermes más grande que he visto en mi vida ¿Quién la construiría? Rodeada de peligros y sola, la joven heroína estaba resuelta a salvar a su hermano y al resto de soldados. Me aburro. Sáltate esta parte. ¡No! Es importante para ponernos en situación. amigo. Es un honor poder conocerte por fin. Pero no le digas a nadie que estoy hablando contigo. En bastantes líos me metía en casa por memorizar historias en lugar de arar la tierra. ¿Y qué decir de los otros soldados? Bueno, no tienen paladar para una buena historia. ¡Mi primer beso! ¡Todo junto! Fénix le va a dar a la ambrosía. ¡Prometeo! ¿Te preocupa perder la apuesta, Zeus? Sí, anda. Además, no puede tomarla. Todavía. El destino de Fénix era ya evidente. Por ahora solo me has mostrado a una mortal que libera su primer combate mientras Tifón no deja de ganar terreno. No juegues conmigo, Prometeo. Esa mortal será nuestra salvación. Si fracasa y Tifón nos derrota, Zeus, rey de dioses, el caos imperará en el mundo de Apolo. Si un círculo o un vidente, podría romper esta maldición. ¡Un grifo! ¡Pero si no existen! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Yo te salvo! ¡Ya voy! Debo encontrar la forma de llegar a la brecha. ¿Y cómo bajo? ¡El estanque! ¿Sí? ¿Y cómo bajo? ¡El estanque! Fénix sentía la espada de Ligiron en todo momento, y su peso era un recordatorio constante de su misión. Así que le diste tu espada. Oh, Aquiles... Tengo curiosidad, ¿por qué crees que deberías haber recibido la espada de Aquiles? Ah, pues, como ofrenda, un pequeño detalle de alguien, no sé, de alguien que una vez te miró a los ojos y te dijo... ¿Tú que eras especial? Sobre su peto. Se me ha metido algo en el ojo. Sigue. Mensajero de los inmortales y portador de suerte. A mortales e inmortales acompaña y poco rédito saca. Pero durante la oscura noche, sus trucos continúan. ¡Qué bonito! ¿De quién es? De mi poeta preferido, que resulta que todavía no ha nacido. nos ha hecho esto? Prometeo, deja el festival de conmiseración entre mortales y pasa a la acción. Vale. Esto ya me gusta más. Tal divino dejado atrás por los esbirros de Tifón, se veía atraída por Fénix, como si deseara transformarse en algo superior. Tendré que nadar hasta la otra orilla. irme? ¡Voy a entrar! ¡Encontré tu hacha! Fénix se acercó al hacha, sintiendo su llamada. Parece el hacha de Atalanta, pero tiene que ser una réplica, aunque bueno. Pero antes de que Fénix llegara hasta el hacha, una terrible fuerza la arrastró hacia el pozo. ¿Nadie? ¿Me querías engañar con ese viejo truco? Entrate en mis aposentos, dijo el cíclope al marinero. Se acabó lo que se daba, Fénix. A nivel narrativo has estado pasable. Si te soy sincero, algunos momentos serán un rollo, pero me has enganchado con ese final. Ahora vamos a ajustar cuentas. Es hora de que me ayudes a luchar contra Tifón. Todavía no he terminado. Muy al contrario. qué extraño lugar se encontraba? En el Tártaro. ¿A qué lugar exacto había llegado Fénix? ¡Al Tártaro! El abismo infame donde encerré a Tifón. Al escapar debió de abrir brechas en las cámaras del inframundo. Tú lo sabes, yo lo sé. Dilo ya. Fénix estaba en el... claro. ¡Te odio! ¿Pero no tienes curiosidad? No. Continúa. No sé si eres muy valiente o muy grande, criatura. Demuestra que estás a mi altura. O caerás como hizo el resto. ¿Quién eres? ¡Colá! ¿Qué es esto? ¿Alas? Fénix les pasó la mano por encima y comprobó que les faltaban algunas piezas como si alguien se las hubiera arrancado Parecen hechas por mortales ¿Cómo funcionarán? Si es que funcionan Más o menos... El hacha. El hacha de Atalanta. La más letal cazadora, la más veloz entre los héroes, derrotada a manos de Tifón. ¿No la convertí en León? Has convertido a muchos en muchas cosas. Tengo que dejar de beber. Hasta nunca, Fénix. Solo yo puedo lanzar esos rayos. ¿De verdad? ¿Una réplica del rayo de Zeus? ¡Qué pasada! Una ráfaga de energía atravesó a Fénix. Era más de lo que podía soportar. ¿Qué me está ocurriendo? El... Es mortal. Y entonces, de repente. se detuvo. ¡No! Las alas inhabilitaron el poder de los rayos. Estaban diseñadas para resistir tormentas. No debería ser posible. Pues lo fue. Pero es solo el principio. haberse sumergido en el abismo del Tártaro y vivir para contarlo, Fénix emergió triunfante. ¡Por ahora! ¿A dónde habrá ido el desconocido al que estaba siguiendo? Con las alas, podría planear sobre el antiguo puente y averiguarlo. Yo no me pondría encima basura del suelo, a saber dónde ha estado eso. Muchas noches, ¿ah? Fénix narraba historias de un genio. Un inventor llamado Dédalo y sus alas extraordinarias. Puede que alguien copiase su diseño, musito Fénix. ¡Basura! Anda, ¿y si están malditas? Ojalá estuviera Ligiron aquí. El héroe famoso es él, no yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Contarles cuentos a los monstruos del Tártaro hasta que se duerman? Una moneda extraña, con la marca de Caronte. ¿También robó eso Tifón. Caronte estaba ahorrando para un puente. gorgona son reales es eso que brilla a lo mejor se me acerco con cuidado brazales. Los he visto en algún dibujo, pero no puede ser. Sí podía ser. Heracles, el más temible de los mortales y asesino de bestias, desafió a Hera y consiguió... vistiendo esos brazales que ahora pertenecían a Fénix. Ha sido pura suerte. ¡Basta! con alguien que vaya armado! Así que, Fénix, tras vencer a la Gorgona que había atacado a Heracles... ¿Por qué haces esa cosa tan rara con la voz? ¿Heracles? ¡Sí, eso! Se supone que hay que pronunciarlo así. Te vas a asfixiar con tanto trabalenguas. Como si yo pudiera morir. No me lo recuerdes. Dioses, creo que podría levantar una montaña. Ah, ojalá esos brazales pudieran mover esta. ¡Hades bendito! ¡Idos a una posada! Huh? <gasps> a esa cámara. ¡Te salvaré! ¡Lo prometo! A ver si lo he entendido. En vez de acercarse al templo de Apolo para hablar con el oráculo, ah. Félix sale corriendo tras un desconocido. Ah. Félix muy buena persona, se propuso ayudar al misterioso desconocido, pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de Apolo y de encontrar una solución a la terrible maldición que había caído sobre su hermano y el resto de soldados. ¡Anda, qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores! Zeus, que era muy buena persona, convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió. ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana. Uy... Huff! Marca de Ítaca. Odiseo. Ah. Ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura. Podrás controlarlo. ¿Quién eres? ¡Da la cara! De los objetivos parecían fáciles de alcanzar, pero el tercero necesitaría de un maestro arquero. Ve despidiéndote. Los críos de ahora juegan a las conchas, saltan piedras, miran a la pared... Son hiperactivos. Lo dice el dios incapaz de comprometerse con alguien más de una semana. Mantén ese pulso, criatura, y puede que sobrevivas y todo. con la agilidad de Aquiles, la velocidad de Atalanta, el ingenio de Odiseo y la fuerza de Heracles. Fénix estaba lista para enfrentarse a lo que le deparase el futuro. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte.